muy buenas amigos y amigas bienvenidos a toxic Game channel y voy a decir esto eh, rápido para que no duela y para que sea esto no es canal para niños rata zoniers lloroniers piperoniers eh, bueno y, el, y demás sucedáneos que haya dicho esto eh, y discúlpenme, pero tengo que seguir con mi vida después de cada vídeo. Hay veces que puedo contestar, hay veces que no puedo contestar. Esto ya no lo digo solamente por los niños rata que, que dan por culo, por saco. Dan por culo, dan mucho por culo. <risa> dan mucho por culo porque además molestan en el, en el momento en el que tú a lo mejor estás comiendo. Yo qué sé. Me voy, a, me voy a poner yo a contestar, a coger, se me están poniendo... Bueno, son cosas así que son hasta graciosas. Pero, hombre, tiene uno que eh, dejarlo claro, ¿no? De decir, oye, que no, que no solamente... Que no, a ver, que nadie se me vaya a enfadar por si no contesto alguna vez o tardo en contestar. También puede pasar que tarde en contestar. No busquéis tampoco la contestación inmediata. De, ¿Sabéis a lo que me refiero? No busquéis la contestación inmediata porque a lo mejor la persona no está ni ha visto tu mensaje ni nada. Dicho esto, para aclararlo todo, vuelvo a repetir, no es canal para niños ratas, piperos, lloroniers, llorones, bebés llorones y toda esa jalea de gente. Que no, que esto es un canal de Xbox en los que nos reímos de ustedes. Como dije ya en muchas ocasiones, el problema de los NFT no es eh, los NFT en sí, sino todo lo que se hace eh, mal, ¿no? Las estafas, eh, cualquier cosa que se salga, pues de la ley, ¿no? Por ejemplo. Eh, por supuesto no estoy en contra ni mucho menos de que una persona que ha creado una imagen un gif la pueda vender por mil dólares si le da la gana también habría que cuantificar cuánto uso le van a dar a ese gif si vale la pena o no en fin pero a priori que te paguen por, por tu trabajo siempre está bien lo malo es cuantificar cuánto vale realmente tu trabajo. Ahí. En fin. Eh, también hay buenas noticias para el Game Pass. Nuevamente para el Game Pass. Porque, claro, Electronic Art está ahí en, en el Game Pass. También. En el Game Pass Ultimate. Que es donde tenéis el servicio. Y aquí una noticia de Electronic Art sobre tres nuevos juegos de lo vamos a leer ahora sobre te, de Star Wars vale bien no quiero que nadie se me pierda ¿eh? porque hay mucha gente perdida lo que he dicho antes es sobre sobre los NFT es sobre una carta escrita por la CEO de YouTube preparando a los creadores de contenido para que sepan que también pues youtube va a tener su parcela de dentro del metaverso y que por lo tanto se podrá comercializar como ya se sabe no con eh, este tipo de contenido virtual os voy a dejar aquí el enlace para que lo podáis eh, ver el que quiera verlo el que le interese y vamos a pasar con directamente con el de electronic art que a mí me parece bastante interesante los próximos títulos incluyen el próximo juego de la franquicia de jedi de star wars un nuevo fps de star wars de peter Hirschman y un juego de, de estrategia a través de de una colaboración editorial entre respawn y Bit reactor como digo son tres juegos redwood city california 25 de enero del 2022 electronic art industrias y Lucasfilm games están uniendo fuerzas para continuar la, la fuerza que nunca nos falte para continuar ofreciendo experiencias de juego completamente nuevas y de clase mundial ambientadas en la querida galaxia de Star Wars. Eh, Respawn Entertainment, mejor conocido como por su trabajo en Apex Legend, Titanfall y Star Wars Jedi Fallen Order, que por cierto es un juegazo. Y si lo juegas en una Series X con tu televisor de 4K, es una pasada. Pero bueno. Eh, eh, digo, pero bueno, porque vamos, eh, eso, el que lo quiera disfrutar en las mejores condiciones, tienes que comprarte una serie X y, y olvídate de mm, mamarrachadas de PlayStation, que son unos mamarrachos, todos. Desde el CEO hasta la propia consola, los juegos y, y la gentuza que ha quedado ya como comunidad sana o comunidad pipera o sea, fatal en todo en todos lados por todos lados no hay por dónde cogerla sony pero bueno hay alguno que todavía está perdido y que no sabe que no es canal para piperos ni niños rata pero bueno sigamos eh, está liderado respawn entertainment mejor conocido por su trabajo en apex Legends, titanfall y star wars y el en orden está liderado, eh, liderando y desarrollando y la producción de estos nuevos proyectos. Vincent Zapela, gerente general del grupo y fundador de Respawn, supervisará esta nueva fase de la relación de Electronic Art con Luca Field, basándose en la, en la galardonada Historia de Respawn en el desarrollo de de juegos y la experiencia en contar historias convincentes de star wars el, direct, el director del juego es tim azu Asmunzhen, y su equipo en el estudio ya están trabajando en el próximo juego de la serie de acción y aventura de star wars jedi y se unen a dos nuevos equipos que trabajarán para ofrecer experiencias de juego ...únicas adicionales de Star Wars en múltiples géneros... ...liderando el desarrollo de nuevo juego de disparos... ...en primera persona de Star Wars... ...habrá un first Person Shooter, como hemos dicho antes... Eh, ...está Peter Hirschman, director del juego de Respawn... ...quien tiene una larga y lograda historia con la franquicia de Star Wars... ...el tercer título es un juego de estrategia de Star Wars... Eh, desarrollado a través de una colaboración de producción con el recién formado estudio Bit Reactor, dirigido por el veterano de la industria de los juegos, Gref Forst. Eh, Respawn producirá el nuevo juego de estrategia de Star Wars, mientras que Bit Reactor liderará el desarrollo del título. Estamos entusiasmados de continuar trabajando con los desarrolladores magníficamente tan, magníficamente talentosos de respawn dijo douglas Reilly, vicepresidente de lucasfilm games han demostrado excelencia en, to, en contar historias épicas de star wars junto con el mejor juego de su clase en diferentes géneros y estamos ansiosos por traer más experiencias eh, increíbles a la gracia muy muy lejana eh, dice estamos entusiasmados de continuar trabajando con los desarrolladores man, eh, no, perdón, sobre la base de los éxitos anteriores de nuestra relación con electronic art esta nueva colaboración eh, destaca la confianza y el respeto mutuo eh, compartidos entre los equipos de clase mundial de electronic art respawn y lucasfield games eh, se dijo sí eh, town vicepresidente senior de Walt disney games fomentados eh, eh, por la experiencia y la pasión dentro de cada equipo creemos eh, crearemos perdón emociones juegos originales para diversas audiencias en toda la galaxia de star wars y ya le pasó en nuestra galaxia uh, Trabajar con Lucas Field Games un, en un nuevo FPS en la galaxia de Star Wars es un sueño hecho realidad para mí, ya que esta es una historia que siempre he querido contar, dijo Peter Hirschman, director del juego de Respawn. Peter eh, trabajó anteriormente como vicepresidente de desarrollo en LucasArts y fue productor ejecutivo de los juegos originales de Star Wars Battlefront, también es increíble Hirschman y el equipo de Respawn acaban de comenzar a trabajar en el título el trabajo ya ha comenzado en estos tres proyectos y Respawn está buscando talento para unirse a los equipos Pueden encontrar información adicional sobre las ofertas de trabajo disponibles en Respawn caras somos grandes fanáticos de star wars aquí en respawn y estamos encantados de trabajar con Lucasville games en nuevos títulos que hemos querido hacer durante años dijo zampela eh, si quieres hacer grandes juegos de star wars deberías unirte a nosotros en nuestro viaje bueno pues eh, sinceramente es una gran noticia. Electronic Art. Eh, vamos a terminar con un poco. Con una, un, unas rizas. Vamos a hacer unas rizas. Con Eneva. Con Eneva en español. Porque mira, es que es que. Mira, las cosas que le pasan, ¿no? Dice, porque hay más de 60 en Anclan Riff aparte listados en el eva acaso ya nadie los quiere no es un juego de mierda como los que hace Sony. juego de mierda 62 no 60 62 anuncios <risa> joder cuál es el que más tiene eh, los guardianes de la gracia los juegos para niños ratas dos juegos para niños ratas son los que más ofertas tiene porque claro ahí es donde está la reventa ahí es donde están los dineros los dineros el que mira por 30 pavitos bien el de loop 40 pavitos bien el de el, el, el evil inside 25 pavitos está bien eh, 27 euros rachel and clan Usted, usted, ¿Ustedes cuánto ustedes cuánto pagaríais por el Ratchet and clan Recordad que este juego es de este año, ¿eh? Y ya, y ya va por 27 euros. De 80 a 27. No me extraña que haya gente que hasta se espele. Normal. Pero, ¿ustedes realmente de salida por cuánto dinero habríais puesto? El Ratchet and claro que no es un gran juego no yo creo que está claro pero bueno ya eso si acaso para otro día <risa> para otro día vamos a, a dejarlo para otro día y o mira aquí tenemos eh, al hoy yo sinceramente ah, mira una cosa que antes de que antes de terminar el programa al hoy me parece un Personaje sin vida Cada vez que veo a Loi Me parece que es que estoy viendo Un NPC no Tiene carisma Alguna Yo pensaba que esto era Sinceramente pensaba que era Incluso hasta Odio que se, que se le tenía Al único juego Que a lo mejor eh, Se estaba infravalorando O o algo así pero después lo vi, vi varios gameplays de del primer for, del primer Horizon y digo yo madre de dios es es eh, es horrible horrible horrible es un eso sea un mechero un, Sí, esto tiene más vida tiene más vida un, una cáscara de plátano que Aloy es de verdad, es horrible es horrible y no se parece en nada a la actriz o sea, no se, no sé por qué buscan actores y actrices para hacer sus mierda de pelijuegos y luego no se parecen a en nada, o sea, es que por favor busquen la, la imagen de de Aloy, de la actriz de Aloy o sea, es que no se parece en nada y menos mal y menos mal o sea, la, o sea, esto pasa lo mismo que por ejemplo con eh, Abby Abby que se chotea de, de, de los Playstationeros y, y no os estáis dando ni cuenta ella tiene su canal de YouTube, donde se pone a jugar los juegos que le da la gana. Y la primera que hace chanza de cómo la han dibujado en el juego de, de la Odios 2, es ella. Poniéndose una especie de, ya sabéis, esto esta especie de traje que te hace como, como si estuvieras más fuerte. Y se lo pone pues para... porque es que si no se pone un traje de eso, es que ella no es así. Ella no es así. No se parecen nada. No se parecen nada. Luego la gente dice: No, estás metiendo con la, con, eh, te estás metiendo con la actriz y eso está mal. Yo no me estoy metiendo con la actriz. Me estoy metiendo con Zori. Me estoy metiendo con qué. Y a la vista está. Si no busqué, eh, no, no os vayáis de defensores de, de ninguna actriz utilizando el feminismo ¿eh? cuando el flaco favor que le está haciendo Playstation poniéndolas así que no se parecen en nada ¿para qué buscas a una actriz con ciertas condiciones con cierto aspecto físico y luego haces lo que quieras con ella? me parece que no, no tiene mucho sentido y hablando de perijuegos ya un poquito para terminar alguien que preguntó ahí eh... Que era para mí un pelijuego Bueno, mira, voy a ser condescendiente ya que estamos terminando. Voy a, lo voy a contestar. Un pelijuego por ejemplo, el Resident Evil 6. Resident Evil 6 es un juego que es como el San Andreas. La película, ¿vale? La película. No la película de GTA San Andreas, porque no hay ninguna película de GTA San Andreas. La película de San Andreas. Con la roca, eh, con muchos terremotos y la roca eh, conduciendo todo tipo de vehículos y llevando a la gente a la, a la azotea, que es lo único que se le ocurre en toda la película. Cariño, ¿estás estás en el edificio? Sí, se está moviendo todo esto. Ve a la azotea. Hija, porque luego, luego tiene que ir a buscar a la hija. Eh, <risa> ¿Está, ¿Dónde estás? Aquí estoy con mi amiga, mi amiga. Ve a la azotea. Eh, te espera papá con el... ¡Qué película! Más horrible, por Dios. Es una paja mental, es eh, desastrosa. Es una película de acción sobreactuada, eh, una mamarrachada y en muchos sentidos eh, un bodrio de película. Es mala la película. Le sigue Bill 6 eh, te puede gustar más o menos, pero sigue siendo una película muy mala. Una película americana de acción mala. Con escenas totalmente previsibles, como por ejemplo la del avión. ¿Vale? De que iban a tener un. Un brote zombi también en el avión y que los dos únicos que se iban a salvar o oh, pobrecitos son Leon y la compañera que que hoy parece ser que mi mente ha rechazado volverla a recordar pero bueno que no me acuerdo que no me acuerdo y de, de, del nombre de ella pero bueno un bodrio de, de película, de perijuego rescatable en algunas partes, en algunos momentos, pues, tiene partes de, de jugabilidad que sí, que bueno, que vale. Que sí, que me has puesto zombies, pero... Que no habéis hecho un Resident Evil al estilo de Umbrella, este que nos gusta de los originales eh, eso habla narrativamente hablando pero encima todo es que nos habéis hecho una película una película muy mala una película muy mala que no digo que una película mala no se pueda disfrutar en algún momento hombre claro y que un pelijuego eh, bueno se pueda disfrutar como la de The Dark Pictures mismamente de Dark Pictures House of Ashes Man of Medan y este último eh, en Irak eh, que no me acuerdo ahora mismo cómo, cómo se llama grandes juegos que además son bastante rejugables porque ya sabéis que tiene varios finales y como tiene varios finales pues entonces depende de las acciones que hagas, las decisiones que tomes o no tomes o como, o como juegues también pues tendrás mayor o menor suerte. Depende de cuál es el resultado que tú quieras obtener. Son pelijuegos y todos aquellos juegos que se basen mucho en la narración o en, en la narrativa es para mí un pelijuego. Y evidentemente ahí puede ser un buen juego, un gran juego o un juego mediocre. Sobre la pregunta del Chemue. Mira, Chemue... Lo he probado, pero no, no lo he pasado, así que tampoco tengo la, la potestad para poder hablar de él. Pero sí puedo decir que es un juego eh, que al que no le guste ni el estilo, ni, ni las formas mm, de un juego de puro corte japonés, o de también de películas de corte japonés, entonces difícilmente le va a gustar el chemue. difícilmente. Pero bien que es un gran juego, claro, es de Sega, no es de Sony, es de Sega. Y eso es lo que dije ayer, que, que los piperos, los pipas, los que andan por ahí diciendo todas estas chorradas, eh... se creen que son dueños de, de todo, no son dueños de nada, y luego se ven sin nada, y cuando dentro de un año se queden sin Call of Duty, porque se quedarán sin Call of Duty, finalmente, eh, como dije, cuando se terminen los contratos y todas esas cosas, adiós muy buenas, y el que quiera el que quiera jugar al Call of Duty y por eso hay un montón de gente que se está yendo ya a Xbox un éxodo masivo de niños ratas una cosa increíble pues ajo y agua aquí se viene llorado ¿eh? también ¿eh? no solamente en Twitter se tiene que venir llorado aquí se viene llorado también ¿eh? pero bueno tras la compra de Activision, fans de PlayStation abren petición para despedir a Jim Gañar ahora, pero es mentira. Es mentira. Todavía estamos, eh, como digo, disfrutando de una de las mejores eh, épocas, yo creo que para el mundo de los videojuegos. Que hemos vivido nunca nunca hemos jugado tanto y a tantas cosas me parece increíble me parece realmente una pasada ustedes qué es lo que pensáis eh, de los nft en youtube también van a entrar me temo el metaverso de bar zuckerberg está prácticamente al lado y luego la gran noticia yo creo para mí son los tres videojuegos que se están acercando uno de de Jedi otro que es un first person shooter y otro que es de estrategia y los tres juegos son de electronic art por lo tanto estarán en el Game Pass bien señores con estos me despido y hasta la próxima